Vamos a seguir donde lo dejamos. Estábamos, creo, en esta especie como de patio. Y creo que teníamos que seguir. Yo no me acuerdo la verdad porque ha pasado bastante tiempo, ¿vale? Unos días. Creo que tenía que coger algo. Mira, arqueas. Vamos a coger arqueas. Es importante. También hay ranas. un patio grande pero yo no sé a dónde lleva esto vamos a verlo a ver aquí he venido he cogido las garajeas vale De todos los colores las grajeas vertibot ahora lo que necesitamos es bueno pues seguir a ah, miras aquí otra granjea genial estupendo ¡Esto la lo perfecto se me ha hecho! ¡Está bien! con la ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está no me acuerdo que tenía que hacer porque pasado unos días que ojo no a la cámara secreta y no me acuerdo a ver una lavadora encantada ah, pulsa el botón para alcanzar la lavadora puedo pillar a ah, esas es. que levitarla. evitarla. Eh. Wicardium leviosa. Wicardium leviosa. Vale, pues no sé qué he hecho, básicamente. A es que tengo que hacerla caer No recuerdo A Wingardium Leviosa. Ah, pues no, no me acuerdo Que como hace un de la historia Que hace unos partidos Que ¿no? hecho Un eh, desificatorio eh, Para muchas elecciones y todo. No, Eh, es que no sé qué tengo que hacer aquí, sinceramente. Ah, vale, ya, ya, ya, ya lo he pillado. Lo acabo de pillar. Tengo que subirme y auparla. Está sencillo. En cuanto le di un poco, esto es para pensar. para buscar buscar el que ah vale si sí, lo he pillado mejor la lavadora la lavadora aquí no hace nada pero como cómo cojo yo esa garajeas ¿Podría subir aquí? No. ¡Estendo! Una nada. Eh, Tengo que coger como algo. A ver, que busque. Dice que busque. Hay una roca. Vale. ¡Estupendo! como si tuviera que tener la lavadora a ver, espera. un momentito Wingardium Leviosa vamos a pintarla Wingardium Leviosa no puedo moverla al lado Esto digamos que es solo vale, pues voy a pasar al otro lado, pero lo más seguro es que tenga que pasar al otro lado. Bueno, pues no pasa nada. Algo se hará aquí. Esto lo vas a coger segurísimo. Entonces vamos a bajar, ¿vale? Busca algo para encantar en el panel de presión. Ahora lo buscamos. Cogemos pues otra grajea aquí. Tenemos 33 grajeas, ¿vale? Vale, aquí tenemos otro. Yo creo que esto es para encantar. Wingardium Leviosa La roca. Ah, no puedo encantarla. Nah, pues tendría algo seguramente. Vale, vamos a pasar. Y aquí hay más. Pues Cinco gracias. Wingardium de Diosa. Encantado. Genial, oye, 25 garajeras ya. Eso es. Vamos o a sea, ver, nos vamos a ir. 27, 48. Yo no sé el máximo cuánto, cuánto es. ¿Vale? No de cromo, sí. Pasamos por aquí. Ya no me acuerdo yo de esto auto guardado a lo mejor eso quiere decir que va a pasar algo bueno aquí y no se ha salido arriba el auto guardado ah, pues no. vale pues vamos a darle Vendo. Oh yeah. Movendo. Rana. Veldo. 55. Veldo. Movendo. Perfecto. Pasamos a los siguientes terrenos. Vale, ahora sí si cruzamos el laguito, este río Vamos, no 63 horas. Esta mapilla estremendo. Otra fuera. Y aquí tiene que haber algo. es lo que hay aquí? Ah, vale, ya sé qué es. Ya sé que es lo que hay ahí. Se lo que hay. A ver, que calcule. Perfecto. Ah, vamos Me han dado de una. Vale, continuamos por aquí. Joder, esto es enorme. Pues Vale, tengo que ver. ¿Cómo es esto tan grande, tío? ¿Es la lavadora? No. Livendo. Oh. No sí. No vendo. Diosa, la hacemos otra vez caer. Estoy lleno de grajeas y como llego yo a esas grajeas, tío. ¡Ah! Vale, vale. Bien, bien, bien. Vale. Wingardium Leviosa. Vale, pues suba aquí, y las cojo claro. Eso es. Madre mía. grajeas. 84. ¿Y ahora entonces? ¿Qué he hecho esto? ¿Podría está hecho? ¿Cuál es el siguiente paso? Estos jardines son grandes, ¿eh? eh por aquí. Claro, vale, muy perfecto. Muy bien, tiempo va. Vamos a verlo. Ok. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Muy bien, perfecto ahí. Vamos a movernos por aquí a ver qué tenemos. A ver qué pesas. Ah, oh, mira, pues eh... otro globo. ¡Vendos! Sí, bien, tío, otro globo. ¡Vendos! Lo necesito. No puedo. ¿Para ahí no llego, sí. Ah, pues sí. Pues otro cromo para la saca. Ya va el segundo. Eso es. el segundo. Hengist of Woodcraft. Perfecto. Tenemos los cromos ahí. Y 88 grajeas. Bajamos. Pues ya tenemos todo. Espérate. Si ¿Sí, yo sí he cogido todo. Si ¿Sí, no. ¿Eh? Un momentito que me vea. Pero vamos, ya tengo dos cromos, así que eso es bueno. Sí. Podemos irnos por donde hemos venido. Vale. Pues que ya la... no me matéis. Vale, pues que hemos hecho esto. Ahora nos me metemos aquí. Y pasamos. Hola Harry. Menos mal que has venido. Mi Pathcake se ha tragado mi recordadora y me he perdido intentando encontrarlo. Una recordadora te dice si se te ha olvidado hacer algo. Quédatela Harry. No me he traído la varita, pero lanza un maleficio rechazo al Pathcake para que la vomite. Vale. Maleficio, mal, maleficio de rechazo. Ok. ¡Vendo! ¡Vendo! Muy bien. Ahí la tenemos. Estás Ginny La voz es suya, idéntica. Ah, mira, ¡Gini! Parece... ¿Estás aquí? Ah, no viene... Gracias, Harry. Espero que los chismes no mágicos de mi padre no te hayan ocasionado problemas. Volvamos a casa. Mis padres nos están esperando para ir al callejón Diagon. Muy bien. De verdad, teníamos que ir al Callejón de Ayagón Ahora me acuerdo A coger material Para el nuevo curso, es verdad Cierto Pues yo creo que lo voy a dejar aquí en el Callejón de Ayagón. Quería haber hecho un poco de vídeo. ¿Cómo no has utilizado nunca los polvos sí. Flu? Ah, Hay ciertas cosas que debes saber Una vez dentro de la chimenea Di donde quieres ir Pega los codos al cuerpo Procura salir la chimenea correcta. ¿Estáis seguros de que esto no es peligroso? ¡Está chupado! Callejón... <risa> ...Dallejón... sumo de baratea. A ver ah, Harry no tenía idea de dónde se encontraba Pero estaba claro que no era el callejón Diagon Desde la pared lo miraban máscaras diabólicas Y del techo colgaban instrumentos oxidados y con pinchos Será mejor que me vaya de aquí cuanto antes en ese momento oyó ruidos en la puerta de al lado y vio dos siluetas recortadas en el cristal. Miró a su alrededor y vio un gran armario negro. Se metió dentro y cerró las puertas, aunque dejó una rendijita para espiar. Segundos después sonó el timbre y Draco Malfoy entró en la tienda. El hombre que lo acompañaba solo podía ser su padre... Lucius Malfoy. No toques nada, Draco. El señor Malfoy estaba intentando deshacerse de diversos objetos de magia, porque no quería que el Ministerio de Magia supiera que los tenía. Harry se apresuró a ir a Flourish and Blotts a comprar los libros del curso. Una vez en la tienda, se dio cuenta de que Gilderoy Lockhart, el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, estaba firmando ejemplares de su último libro. ¡Sonríe, Harry! ¡Seguro que salimos en portada! Harry se reunió con Ron y Ginny Wesley. Lucius y Draco Malfoy también estaban. El famoso Harry Potter. Ahora resulta que va a ser digno de salir en portada el hecho de que vaya a una librería. Ginny, que apreciaba mucho a Harry, lo defendió. Déjalo en paz, no lo ha he hecho aposta. Lucius Malfoy insultó el mal estado del libro de segunda mano que Ginny acababa de comprar. Supongo que tu padre no se puede permitir comprarte los nuevos. Lucius cogió un ejemplar titulado Guía de Transformaciones para Principiantes del caldero de Ginny, lo miró un momento y se lo devolvió. En aquel momento ninguno se dio cuenta de la importancia que aquel gesto de Lucius Malfoy iba a tener en sus vidas y se fueron de la tienda encontraron el coche en la calle Charing Cross lo hicieron invisible y sobrevolaron Londres vieron el expreso de Hogwarts a sus pies y lo siguieron un rato hostia, esta parte me encantaba sí, de conducir el coche por eso me gusta este juego porque conducías esta parte, vale. Conducíais, ya sabéis, el coche embrujado eh, de eh, Franquilla de... Me parece Ron, que hemos perdido acá. el tren. Vamos a mirar en ese túnel. Esta casa, ¿sí? qué pasada. ¿No así? Me parece que hemos encontrado el tren, Ron. que mi padre me mata O hay otra trama, a ver. Va. Ya casi hemos llegado, Harry. Coge las herramientas para arreglar los desperfectos que ha sufrido el coche. mal que he salido creo no ¿O me han matado si sí, claro me ha matado me da a mí estaba a punto ya casi hemos llegado Harry coge las herramientas para arreglar los desperfectos que ha sufrido el coche iba por él, yo quería a ver, yo he hecho esta parte hace mucho tiempo no bueno, sabía que era por los túneles creí que era, pues bueno, que seguíamos le seguimos por el puente se que iba el castillo y hasta Uf, que, no. por los pelos, eran los, eran creí los que no salíamos del túnel muy bien Harry, ahí está Howard intenta aterrizar el coche en los terrenos del castillo vale, ahora creo que sé qué parte es al coche le pasa algo, Ron. No lo controlo. ¡Cuidado con ese árbol! ¡Socorro! ¡No puedo salir! Harry, tienes que acercarte al árbol y lanzarle un hechizo en la boca. Okay. ¿Cuántas falsas, tío? Ahora. Perfecto. Ahora sí. Pues hemos hecho otra del sauce. Cuando Harry y Ron sí, bueno. escaparon del sauce boxeador, la ceremonia de selección ya había comenzado. Se asomaron al gran comedor... ...y observaron al viejo sombrero seleccionador... ...colocando estudiantes nuevos en las cuatro casas de Hogwarts... ...tal y como llevaba haciendo tantos años. Harry recordaba muy bien ponerse el sombrero seleccionador el año anterior... ...y creer, durante unos horribles segundos... ...que lo iba a mandar a Slytherin con Draco Malfoy. Slytherin no, ¿eh? Bueno, si estás seguro... Mejor a Gryffindor. Sin embargo, había terminado en Gryffindor con Ron y Hermión. Mientras observaban la ceremonia, Harry se dio cuenta de que faltaba un profesor en la mesa. Un momento. ¿Dónde está Snape? En aquel momento, a sus espaldas, oyó la voz que menos le apetecía escuchar. Era el profesor Snape, el profesor que menos le gustaba. Me gustaría saber por qué no habéis llegado al colegio en el tren. Maravillosa manera de empezar el curso, pensó Harry, mientras seguían a Snape a su despacho. Una vez allí, el profesor les echó una buena bronca por haber llegado a Hogwarts en el coche volador. Id inmediatamente a vuestra sala común mientras pienso qué castigos pongo. Bueno, pues ya estamos en Hogwarts y a partir de aquí pues ya empieza lo bueno. Las clases, todo. Así que bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha sido una buena partida. Y bueno, pues volvemos a Hogwarts. Por Navidad nunca mejor dicho. No, pero seguramente tengamos más cosas que vivir este segundo curso. Así que bueno, pues lo dejamos aquí de haber hecho la zona de Weasley, los terrenos de Weasley, y haber llegado aquí, con los polvos flu al callejón Diagon. Mira tú qué y suerte, y Fred y yo han cogido el coche cinco o seis veces y nunca han tenido un accidente, me parece que nos van a expulsar seguro. Venga Ron, vamos a la sala común de Gryffindor, ¿crees que te acordarás del camino? No hay problema, sígueme. Vale, pues tenemos 117 gemas y dos... Eh, y dos... Cromos. A ver, a la sala Gryffindor. Estuario. Harry Potter no puede quedarse en Hogwarts. Wow, Harry Potter, eres tú de verdad. Soy Colin Creeby. También estoy en Gryffindor. ¿Te importaría que te hiciera una foto? Me han contado mil veces que sobreviviste cuando quien tú sabes intentó matarte. Es verdad que tienes una cicatriz con forma de rayo en la frente. Esto mola, ¿verdad? Es Colin. <risa> no se corta, ¿no? brillarse volando en coche contra el sauce boxeador va a dar de que hablar durante años brillante menuda entrada será mejor que nos vayamos a la sala común antes de que nos vea snake entonces de está de estar casi igual que en el primer año ¿eh? igual bueno algunas cosas algunas puertas han cambiado porque no son las mismas pero está igual Y, y parece que jugarse más grande Gracias Colin Mira el despacho de Lockhart No sé cómo le cabe el cabezón por la puerta <risa> Cabrón Joder, hasta llegar a, a la sala pues Sí que está lejos este año ya me paré ahí en la sala y lo quito. O oh, si sí, lo dejo por ahí. ¿Y ahora para dónde hay que ir? Arriba. Aquí, es aquí, sí. La contraseña. ¡Eh, hocico de cerdo! ¡Caputra, colis! Lo siento, pero esa no es la contraseña. No sabemos la contraseña de la dama gorda y no vamos a poder entrar. Ron, quédate aquí para ver si pasa otro Gryffindor. Voy a buscar a Armión. Seguro que ella se sabe la contraseña. Sí, ¿dónde busco yo a Armión, tío? La biblioteca puede ser que esté. Probar. Si no, pues lo me voy. No se guarda solo, todo rato. Hola Harry, qué día más estupendo, ¿verdad? Parece contento Nick. Lo estoy, hoy le he enviado a Sir Patrick de la Nippongor una carta solicitando entrar en el club de los cazadores sin cabeza. Como le estaba diciendo a su amiga Hermión, formar parte de ese club es el sueño de mi vida. ¿Está bien por aquí? Sí, pero tened cuidado, porque hay unos cuantos libros malvados sueltos. Usad vuestro maleficio rechazo para ponerlos en su lugar. Ah, pues está aquí, vale. Este mundo, ¿no? Harry, no me puedo creer que Ron y tú seáis tan irresponsables. Os podríais haber matado o algo peor. Os podrían haber expulsado. La contraseña de la dama gorda es: Somormujo. Lo sabríais si hubierais llegado al colegio a su debido tiempo. Harry, no te olvides de revisar tu boletín de notas. Y sí, este año no lo he dicho, pero cada vez que hagamos una clase nos dan notas. Nos ponen notas. está dormido. Así que lo dejo cuando entre. Esta vez está costando mucho ahí, la verdad. Sí. El vestuario trasero. Harry, tenemos que irnos a la sala común. Muy bien. La contraseña. ¡Somos Mujo! Vale, perfecto. Somos Mujo. ¡Lo conseguimos! Parece que este año podríamos ganar la... Parece que este año podríamos ganar las copas de la casa Por excelencia en Herbología y defensa contra las artes oscuras Sería maravilloso que Gryffindor las ganara Ajá. Vamos, que está a punto de empezar Herbología No podemos llegar tarde Había olvidado cuánto la chava de menos Vamos, Harry Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este recorrido que hemos hecho enorme hasta Hogwarts Y bueno, pues nos vemos en el siguiente eh, espero que os esté gustando la serie Y nos vemos Dejar vuestro like y comentar Adiós Chao